Pene. Pongan el telco, ¿no? no sé si fueron los dos, son una pistola, ah, Ay salió como una no. pistola. Demoraron mucho. ¿A dónde, ¿A dónde vamos, yo no demoré mucho, los pibes estos vinieron al mangazo boludo. Pero no boludo. <risa> Dijimos, vos, Damián, dale, dale. yo vos yo. Y si sí, boludo, y yo, yo que iba a saber que iba yo boludo. <risa> No Te me, me dijeron más. me dije <ríe> el Demi, no me cuando estaban eligiendo personaje. Oye, ¿por qué Aparecieron todos. <ríe> <ríe> <ríe> Alcidian, Alcidian. uno! No, no, no, no. <ríe> Estoy alive. ¡Ja, <ríe> Sí, en general. Nunca lo sabía. Nunca. el, Michael, el... <laughs>